Desarrolló un problema respiratorio bastante grave. Eh, tiene un, los pulmones con una neumonía severa. Y bueno, eh, estamos con tratamiento, antibiótico, con nebulizaciones para que ayude a, a luchar contra la, la bacteria que tiene. Eh, se encuentra mucho mejor visiblemente porque hace unos días se encontraba muy mal. Y ahora vamos a ver, vamos a hacer una radiografía para repasar cómo está el aspecto de los pulmones y valga si el tratamiento va yendo bien. No, Vamos a escultarte. Tiene mejor cara ahí. ¿eh? Mm. Ella hace la semana pasada estaba boqueando cuando respiraba. Cuando boquean es que abren el pico para, para respirar mejor y es un indicador de que les cuesta oxigenar. A ver, un segundito. Muy bien. Oye, te veo mucho mejor, ¿eh? Sí. Ahí. Muy bien. No puedo de trampa. Ay, muy bien. Ay, ver, un segundito. Un segundito. Muy bien. ¿no? Sí, ¿De oh cabrío Un segundo, un segundo. <ríe> ya está, hombre. Perfecto. Perfecto, pues me la llevo y la vamos a repetir la radiografía para re -re compararla con la del otro día y ver si, si estamos mejor. ¡Ay, qué bien, ¿eh? qué bien estás! <ríe> Que lo bueno.